victoria de Max Startup en el Gran Premio de Ciudad de México, la decimocuarta conquista que obtiene el piloto holandés en la actual temporada, lo que lo convierte también en un nombre récord en la Fórmula 1, ya que logró superar las 13 victorias que ostenta Michael Schumacher y Sebastian Vettel en las temporadas 2004 y 2013 respectivamente para convertir a Verstappen en un verdadero nombre para la historia en la Fórmula 1. Y lo que se vio, ya específicamente leyendo a lo que fue la actividad del GP Ciudad de México en el circuito hermanos Rodríguez, fue una, una carrera en la que Red Bull fue dominante, pero estaba la incógnita, ¿no? Para ver qué es lo que podía hacer Mercedes, tras haber tenido un muy buen sábado, uno, uno de los mejores del año para el equipo alemán. Pero eh, ya en lo que fue el ritmo de carrera, Red Bull mostró ser muy, mucho más superior. Y quizás eh, también supo leer mejor la estrategia y también las condiciones de pista. Verstappen arrancó con el, desde, desde el primer puesto con un neumático blando que logró extender bastante. Eh, su duración y después eh, completó la carrera con otro stint largo con neumático medio. Sin embargo, Mercedes eh, optó por una estrategia diferente con Lewis Hamilton, que estuvo segundo prácticamente casi toda la carrera. Primero con neumático medio, en el que estuvo bastante rápido eh, el auto de Mercedes, eh, perdiendo muy poquito tiempo en relación a Verstappen, que tenía un neumático más rápido pero menos durable sin embargo cuando empezó a caer eh, la tarde en el circuito hermanos rodríguez la temperatura empezó a bajar y Mercedes que decidió apostar por neumáticos duros eh, empezó a, a tener un menor rendimiento eh, la brecha entre Verstappen y Hamilton se empezó a extender en segundos y de esta manera eh, fue mucho más eh, la diferencia el, el último tercio de la carrera Que lo que se vio al principio Y quizás eh, durante el promedio de la carrera Y bueno, ya también para, para contar un poco Sobre lo que fue la carrera de Sergio Pérez El piloto local Que estaba con, con la, la idea de poder lograr una victoria Inédita para un piloto mexicano En el circuito Hermanos Rodríguez eh, Pérez eh, arrancó la carrera desde el cuarto puesto pudo avanzar una posición eh, debido a una mala largada de Josh Russell pero eh, después cuando quería atacar a Hamilton eh, tuvo un mal pit stop de 5 segundos que lo devolvió a la pista detrás de la Ferrari que tuvieron una carrera eh, bastante mala con un auto que no estaba competitivo y de esta manera perdió unos valiosos segundos que le hubieran permitido poder pelear de una mejor manera frente a Lewis Hamilton y quizás haber eh, logrado un 1 2 que eh, no llegó para la escudería austríaca. De esta manera, eh, Verstappen logró una nueva victoria, con récord ahora inclusive y una marca de 14 victorias que puede llegar a 15 o 16, porque la Fórmula 1 todavía tiene que ir a Brasil y a Abu Dhabi. Así que hay que esperar qué es lo que puede ocurrir en las próximas carreras con Red Bull, con Max Verstappen y también quién puede ser el subcampeón de la categoría debido a que Sergio Pérez sobrepasó a Charles Leclerc en la disputa por el segundo lugar en el campeonato. Eh, no te olvides de comentar en eh, los comentarios qué te pareció esta carrera y qué te pareció la victoria de Max Verstappen en el gran premio de Ciudad de México.